Vamos entonces con el tema de trazado de la respuesta en frecuencia. Se me olvidaba decir algo de pronto de, de anterior, que a diferencia de otras formas de, de hallar la estabilidad, acá solamente vamos a hacer el trazado, ¿sí? Pero esto más adelante se va a ver su utilidad en, en hallar eh, la, la función de... o bueno, la estabilidad de un sistema, ¿sí? Hallar las condiciones de estabilidad de un sistema pero acá debemos eh, como recalcar que acá para hacer eh, o vallar la respuesta en frecuencia del sistema no necesitamos sino eh, trazar esa, mmm, ¿cómo le llamaríamos? esa función de transferencia en lazo abierto que era G de la planta por H de S. en cambio con otro criterio como el de Ruth Hurwitz, con otra forma esa sí es necesariamente con la función de lazo cerrado, eh, con la GDT, con la realimentación y todo eso. A esa, a root si hay que hacerlo de esa forma. Acá simplemente se utiliza la función de, de lazo eh, abierto para hallar esa o esa respuesta de frecuencia. Eso es simplemente como la, la convención. Aunque, claro, hay que notar que. Eh, pues no es así como tan tan tan olímpicamente que se hace esto, sino que es como lo, lo equivalente. Muchos autores llaman sol a la función de, de lazo abierto, el eje de la planta sin, sin hs, y otros tantos como la multiplicación de los dos. Depende entonces de la literatura que estén leyendo, eh, Asimismo pues harán ustedes su o bueno, aprenderán ustedes eh, la, la diferencia entre ese el, o sea esa función de transferencia de lazo abierto. Eh, vamos entonces a hacer un sistema un poquito más general. No, vamos a pasar directamente eso. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una respuesta de frecuencia? Vamos a hacer la bode y Nyquist. Entonces, ¿qué ne necesitamos? Necesitamos una frecuencia y a medida como les decía de que variemos esa frecuencia desde cero hasta infinito vamos a hacer la, la gráfica eh, necesitamos de pronto la magnitud de gp ds por hds la fase bueno eh, esta misma ganancia pongámosla así en decibeles eh, la el ángulo en grados, ¿sí? pongámoslo así, en grados, eh, ¿qué más necesitaríamos? Y pues para ayudarnos un poco más, sería la parte real, la parte imaginaria, pues de este GPHDS, ¿listo? Para poder darnos un poco más... Eh, la idea de cómo es la gráfica recordemos que simplemente esto es una gráfica en el, en el plano complejo ¿sí? eso no es tampoco nada del otro mundo eh, entonces para obtener una gráfica de este modo y graficarla en, en el plano vamos a citar o bueno, vamos a formular unos pasos que debemos seguir el primero es Reemplazar S por J omega Recordemos que como tal por definición S es igual a una parte real Podríamos llamarle sigma más J omega Pero para la respuesta en frecuencia Como eh, nos importa es la respuesta frente a este parámetro Pues lo reemplazamos de esta manera Siempre que hagamos respuesta en frecuencia es J omega S igual a J omega Este ese lo reemplazamos en la función gps por hds sería el primer paso un segundo paso sería hallar precisamente estas cosas la magnitud de este valor eh, voy a ponerla así como magnitud para que eh, para no escribir todo esto magnitud fase eh, la parte real y la parte imaginaria de este número reemplazado, reemplazando ese por J omega. Eso quiere decir que a lo que le vamos a hallar todo esto es a G P de J omega por H de J omega. esos serían los, los primeros pasos. El tercero sería seleccionar seleccionar digamos cuántos puntos 10 puntos por ejemplo los más críticos por decir eh, qué puntos podrían ser pues la frecuencia omega igual a cero o sea los puntos son con respecto a omega omega igual a 0 igual a 0 1 a vamos a ponerle punto 0.1 0.2 0.5 por ejemplo podríamos hacer ese salto a 1 a 2 a 5 a 10 de pronto a 20 y por último calcular pues como tal a veces para 0 y para omega hay problemas en, en la función de pronto una división por 0 o una división por infinito eso, entonces es, es calcular el límite de omega cuando tiende a infinito si se quiere ver de esa manera ya que pues no se puede dividir ni por cero ni dividir por, por ¿por qué? por por por ni multiplicar por infinito o cosas así que bueno, de hecho sí se podría hacer sí, pero hay que tener mucho cuidado con estos dos dos puntos que son un límite, una tendencia cuando se hace eso eh, seleccionar dos puntos y acá a ver qué más se podría hacer digamos acá quedaría el paso de graficar los puntos en Nyquist para el, o sea en el plano complejo para Nyquist y en el plano de magnitud eh, y de fase en los dos planos, en el plano de magnitud y en el plano de fase estos dos valores el de magnitud ah, casi me olvidó magnitud en decibeles magnitud en vez está fácil, listo entonces acá sería graficar entonces Nyquist en el plano complejo o podríamos citarlo como plano S y pues ya, y otro punto digamos exclusivo para Nyquist sería reflejar Teniendo mucho cuidado, que no es un, una reflexión así, nomás reflejar con respecto al eje real la gráfica. Entonces, por ejemplo, nos dio en ese plano S, variándolo desde omega igual a 0 hasta infinito, nos dio por decir algo, ¿no? Algo así, ¿sí? Deberíamos reflejarlo con respecto al eje real completando la otra parte vamos a citar otro ejemplo a ver entonces digamos que nos dio una gráfica así ¿sí? entonces lo que debemos hacer es completar la otra y así cantidad de, de formas que, podríamos, que podrían salir eh, vamos a, a citar otra vez algo que nos diera por ejemplo así ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es completar. A ver, ¿cómo haría uno para completar esto? Eso. Reflejarlo con respecto al eje real. Y listo, ya estamos listos para hacer night twist, Listo. Entonces, nos dicen que consideremos el siguiente sistema y que a esto le hagamos el trazado de Nyquist entonces por supuesto para hacer el trazado de Nyquist lo que entramos acá es una, es una señal con frecuencia omega y acá pues saldrá algo eh, pues diferente a esa, a esa respuesta en frecuencia eh, vamos entonces a hallar gps por hds como vemos acá hds es igual a 1 que pues visto de otra manera es simplemente el cable y esto es igual a 1 sobre s más 2 por 1 esto quiere decir que queda simplemente el gpds eh, lo siguiente que dicen es que hallemos gp de j omega por h de j omega eh, que esto es igual a 1 sobre j omega más 2, entonces tenemos que hallar la magnitud de gp de j omega por h de j omega, que esto es igual a eh, la magnitud o cualquier factor de estos, así que, que veamos, pues sería la raíz de la parte imaginaria o la parte más la parte real y ambas al cuadrado. No sé si. Bueno, hagámoslo acá. A más BJ. La magnitud es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real no incluye la J. J no va al cuadrado ni nada de esas cosas. Simplemente este numerito y este numerito. Y en caso de tal de que de pronto acá sea un menos, ¿sí? Incluiría pues acá al menos, pero al elevarlo al cuadrado, pues da lo mismo. ¿sí? Entonces no hay problema. Eh, como les decía, entonces el ángulo de este número complejo A más Bj sería igual a la arcotangente o tangente a la menos 1 de la parte real, eh, la parte imaginaria, perdón, sobre la parte real y ya. Esa sería la, la forma. Entonces acá nos quedaría que la raíz de la parte real. 1 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado que sería 0 ¿sí? nos queda igual a 1 entonces acá la magnitud es 1 sobre la raíz de eh, la parte real al cuadrado que sería 2 al cuadrado que nos da 4 más omega al cuadrado o esa sería la, la magnitud la fase de este gp de j omega por h de j omega es igual a entonces como están eh, en una división sería el, el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo Vis, viéndolo de otra forma sería eh, la arcotangente tangente a la menos uno de la parte imaginaria que es 0 sobre la parte real que es 1 menos el ángulo del de abajo que sería tangente a la menos 1 de la parte imaginaria eh, la parte imaginaria es omega sobre 2 y acá tenemos que arco tangente de 0 es 0 entonces acá solamente nos quedaría tangente a la menos 1 de omega sobre 2 bueno, acá pasé los datos arriba para ir haciendo el resumen. Eh, lo siguiente que tenemos que hallar es, eh, bueno, la magnitud en decibeles, ya sabíamos que era 20, el logaritmo base 10. Entonces vamos a hallar la, eh, la parte real y la parte imaginaria. Entonces siempre, pues, la, la forma más fácil es multiplicar por el conjugado, el conjugado pues de la, de la, del denominador. Esto quiere decir que nos quedaría 2 menos, el conjugado siempre es, eh, digamos, como que cambiar de signo a la parte imaginaria. Entonces menos j omega, 2 menos j omega. Al multiplicar esto, nos queda lo siguiente. O bueno, vamos a hacer una demostración así de rapidez como para que no eh, para que no se nos olvide nunca. Entonces, A más JB o, o BJ, como sea, al multiplicarlo por A menos BJ, o sea, el conjugado, nos queda siempre este por este, A cuadrado, más este por este, menos ABJ, más este por este, que da ABJ, más este por este, que nos daría menos j cuadrado b cuadrado j cuadrado es igual a menos 1 eso quiere decir que nos queda menos 1 por este menos igual a más entonces como vemos siempre que multiplicamos esto nos da a cuadrado más b cuadrado siempre entonces acá sencillamente dejo el 2 menos j omega vamos a separar de una vez la parte real e imaginaria y acá eh, la parte real al cuadrado o sea como si estuviéramos eh, de cierta manera sacando la, la magnitud pero eh, no con la raíz sino sin la raíz visto de otra manera z como, como un número eh, re, esto que perdón, un número complejo por z conjugado es igual a z cuadrado a la magnitud de z al cuadrado la magnitud de z de la raíz y este cuadrado nos quitaría la raíz. Entonces esto podría ser una, una fórmula a aplicar. Eh, vamos a decir entonces que acá el primero al cuadrado entonces 4 y el segundo más omega al cuadrado y acá la misma cosa. 4 más omega al cuadrado. Listo. Teniendo esto entonces tenemos que esta sería la parte real y esta la parte imaginaria. Eh, listo, acá pase otra vez los valores, recordemos que la parte imaginaria es un número real esto quiere decir nuevamente porque a, a, muchas veces hay esa confusión eh, la parte real sería esta y la parte imaginaria sería esta no incluye la j, la parte imaginaria es real es un número real, listo eh, vamos entonces a trazar esos valores haciendo la, la tabla que mencionábamos ahorita entonces, omega para los valores de 0, de 0, 1, de 0, 2, de 0, 5, de 1, de 2, de, eh, de 5, de 10, de 20 y de infinito. Eh, como tal, acá lo único que se hace es reemplazar y reemplazar. Para los valores de magnitud, para el valor de magnitud en decibeles, para el valor del ángulo, vamos a llamarlo teta o, o así como quieran, pero en grados, hay que tener cuidado con la calculadora de que lo saque en, en, en grados. Eh, ¿Qué más era? La parte real y la parte imaginaria, calculado en el omega. Eh, problema digamos acá valores fáciles de calcular de pronto para omega igual a 0 así como a mente de resto si tocaría con la calculadora eh, omega igual a 0 entonces acá nos queda 0 nos queda raíz de 4 que es 2 y nos queda la magnitud 1 medio entonces acá el 20 logaritmo base 10 de 1 medio acá los grados ese sí tocaría hacer en la calculadora bueno Ah, no, dijimos que tangente O arco tangente de 0 Era igual a 0 Entonces acá reemplazamos por omega igual a 0 Y nos da 0 Bien La parte real 2 sobre 4 más omega cuadrado eh, Esto nos daría un medio también Y acá la parte imaginaria eh, Si reemplazamos por 0 Nos da 0 Listo Vamos a reemplazar por, por otro punto problemático a veces que es el de infinito. Eh, recordemos que, como tal, no, no se hacen los cálculos con infinito, sino con la tendencia de que ese número eh, tiende al infinito. ¿sí? Entonces, para el de la magnitud, por ejemplo, si reemplazamos por infinito, acá de pronto más este nos da infinito y raíz de infinito de pronto nos, nos confundimos. ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Mm, lo que uno acostumbra hacer por ejemplo para ese número voy a hacerlo acá 1 sobre o oh, acá al ladito 1 sobre raíz de 4 más omega cuadrado hay que tener mucho cuidado con esto es dividir por el exponente de, de mayor eh, como lo diría uno dividir por el, por omega ¿sí? que es el que vamos a reemplazar por el omega que tiene mayor exponente ¿cómo así? dirá alguien pues lo que vamos a hacer es raíz de algo que podamos meter acá que sería el omega cuadrado esto es igual a omega, Sí o no? entonces vamos a multiplicar a dividir, perdón, por omega entonces acá 1 dividido por omega y dividir también este dividido por omega pero de esta forma raíz de omega cuadrado. de otra forma esto nos quedaría igual a 1 sobre omega y como están en la raíz los puedo meter ambos en, en una sola de 4 sobre omega omega cuadrado más omega cuadrado sobre omega cuadrado da 1. Listo, ahora sí hagámosle la tendencia al infinito. Entonces cuando esto tiende a infinito nos da 0, nos daría raíz de 1, que es 1, y acá 1 sobre eh, infinito, o bueno, la, cuando omega tiende a infinito eh, nos da 0, entonces esto nos da 0. Listo, entonces aquí encontramos la magnitud: eh, 20 logaritmo base 10 de 0. Creo que eso debe dar un número negativo. Miremos acá en la calculadora: eh, ¿dónde está acá el logaritmo? Base 10 de 0. Esto da infinito, hijo de pucha o menos infinito debe dar un número menos infinito pero pues es, no, no interesa acá mucho cuando hagamos esta evaluación vamos a dar cuenta de que todos estos números a medida que van aumentando van tendiendo a eh, menos infinito el ángulo mmm, acá si sí nos tocaría mirar porque a ver Tangente de un número muy grande. ¿Cómo podría uno demostrar la, el ángulo de eso? Listo. Supongamos lo siguiente: la tangente no es más que una relación entre el cateto opuesto por el cateto adyacente. Entonces vamos a suponer que ese es el cateto eh, adyacente. Y ese es el cateto opuesto. Adyacente, eh, suponiendo de que este es el ángulo. sí, Y esta es la hipotenusa. A medida de que le, la, la, ¿qué? el cateto opuesto se hace infinito, el ángulo que hay acá tiende a pi medios. No sé si se ve bien. Supongamos que la relación del de cateto opuesto con el cateto adyacente es infinita o sea que esto se ve de esta forma casi que así y a medida de que esto aumente pues este ángulo cada vez va a ser mayor entonces eh, este ángulo que vemos desde acá va a tornarse pi eh, medios no sé si, si se, se identifica de, de esta forma y de hecho, a ver si lo tomamos desde este lado, porque hacia acá sería pi medios, y hacia allá sería menos pi medios, entonces menos pi medios. O pues simplemente mirar en la calculadora qué pasa cuando la tangente. Acá entonces dije que pi medios, y acá tiene un menos, entonces menos pi medios. Listo, esa era la, la razón. Listo, entonces... Eh, la parte real donde está de infinito, acá podríamos aplicar otro concepto parecido, o acá simplemente hagámoslo así, sin, sin tanto pereque, ¿cierto? entonces eh, acá si reemplazo por infinito infinito más 4 infinito, 2 sobre infinito 0, entonces acá sí, pues para verlo más claro, podríamos dividir por el de mayor exponente, o sea por, por el omega de de grado mayor o por el grado de, del polinomio mayor como quieran verlo y acá entonces nuevamente lo mismo entonces menos omega sobre 4 más omega cuadrado entonces dividimos sobre omega cuadrado este se vuelve 1 y si dividimos este sobre omega cuadrado nos da 1 sobre omega entonces esto tiende a 0 esto tiende a 0 y esto nos da menos 0 <risa> pero pues 0 no tiene signo listo, también nos da 0 hay que buscar entonces los valores intermedios con la calculadora ya que la calculadora sí a veces no, no calcula esas, esos, esos límites ¿sí? a no ser de que pues, sea una calculadora avanzada al graficar entonces eh, los puntos nos dimos cuenta de que eh, a medida que nosotros íbamos aumentando eso, ¿sí? se obtenían estos valores de magnitud y de fase, el último punto entonces es omega igual a infinito, listo y dijimos que pues esto va tendiendo hacia donde, o sea toca también dibujarle la, la dirección. Entonces esto va de omega igual a cero, que es este punto, hasta omega igual a infinito. Listo. Y dijimos que íbamos a completarle la otra mitad reflejando el comportamiento sobre el eje real. En este caso, el otro pedazo del semicírculo. Para volverlo un círculo. Ah, eso me queda más feo. A ver, hagámoslo con calmita, igual me quedó feo. Y reflejamos estos puntos también. Esto quiere decir que este sería omega igual a menos 0,5. Omega igual a menos 1. Omega igual a menos 2. Omega igual a menos 5. Omega igual a menos 10. Y por último acá se agregan otra vez, entonces queda otra vez omega igual a menos infinito. Entonces este sería el punto omega igual a más o menos infinito, como para verlo de esa forma. Eh, y listo, este es nuestro trazado, nuestra traza de Naidquist que nos muestra el comportamiento eh, en frecuencia. Una última apreciación entonces sería que, como nos damos cuenta, si nosotros en esta gráfica de magnitud y fase... O, de, o parte real y parte imaginaria acá se ve mejor eh, si reemplazamos por un omega negativo acá cambia el signo si se dan cuenta, acá hay un menos por eso nos tiene esta parte del plano entonces si reemplazamos por omega igual a 2 nos va a dar a un signo y si le ponemos omega igual a menos 2 nos va a dar el signo contrario, por eso se refleja en cambio que acá como siempre está en el cuadrado, da lo mismo que, de, que sea omega igual a, a 5 o a menos 5, igual a K. Para la parte imaginaria es que cambia, por eso es que se re, refleja. Y pues por sencillez de, del dibujo, si es la misma cosa, los mismos lados, pues lo que uno hace es simplemente graficar desde omega 0 hasta omega infinito y hacer el, el paso. Eh, y pues como, como siempre entonces va desde omega eh, este era menos infinito ¿cierto? a cero, es la dirección de, de este gráfico entonces así va eh, la traza de Nyquist para este sistema bueno acá hay que corregir entonces eh, el ejercicio había dicho que si sí había región para la condición de que todos fueran menor que cero pero pues se me olvidó analizar desde la condición inicial ya que desde la condición inicial se asegura que es negativo no hay necesidad de que esto sea negativo miremos por qué entonces esta condición inicial si sí se repite, si sí se repite, si sí se repite sino que cambia simplemente el sentido de la inecuación eh, ahora el que es válido es este de acá t menor a menos un medio esto quiere decir que esta condición anula esta de acá o digamos que la intersección de esas o el conjunto de estos números está dentro, dentro de este también eh, entonces nos quedaría esta condición y esta condición como condiciones válidas eso quiere decir que para K y para T el cuadrante válido sería el, el cuarto pero pues teniendo en cuenta de que acá T es menor a menos un medio acá entonces hay que hacer la, la, la siguiente distinción en el ejercicio anterior pues había dado toda esta región de acá eh, acá intenté dibujar o estaba dibujado eh, la, la región como tal en la que k era mayor que 0 y t era mayor que 0 para todos mayores que 0 eh, acá entonces eh, voy a eliminar esto simplemente voy a dibujar las las asíntotas y las curvas y vamos a establecer estas nuevas condiciones entonces nos dicen t menor que un medio puede ser esta de acá entonces sería válido todo lo que venga desde acá nos dicen que k menor que 0 o sea sería todo todos los k que van a sellar entonces ya tenemos solamente esta región de acá, y seguido de, de eso, uy no, acá hay algo raro, así, esta región de acá. Listo, y seguido de esto vamos a analizar la última condición que les decía que la había analizado mal. Como t es menor a menos un medio, entonces acá nos damos cuenta de que reemplazando un t negativo, acá nos da... Eh, digamos como que el punto límite menos un medio nos da menos 1 más 1 0, ¿sí? Pero para números menores, este número de acá se va siendo negativo más 1 sigue siendo negativo, esto quiere decir que este número es negativo. Diciendo eso, entonces acá simplemente como es la división de 2, de debemos asegurar que este sea positivo, teniendo este negativo, para que positivo con negativo nos dé negativo, que es la condición. Eso quiere decir que esta condición nos da exactamente, esta condición que habíamos analizado en el caso anterior nos da exactamente igual que era esta región. ¿sí? Entonces al hacer la intersección de estas curvas que nos daban hacia acá, con la región que era esta de arriba, pues no nos da eh, intersección. Esto quiere decir que este conjunto de valores es vacío. Nuevamente, entonces, el conjunto de respuestas sería la unión del conjunto anterior, que se me olvidó cuál era. Bueno, era como tal la, la curva unida con otras cosas, bla bla bla, varias condiciones unidas con esta, entonces, condiciones anteriores. Unidas con esta de vacío entonces simplemente nos daría la, la condición anterior. Para esta condición de todos menores que cero no hay valores de la región.